Las noticias, las novedades en Estados Unidos no dejan de sorprendernos. En la marcha atrás eh, con el aborto, al parecer. Eh, masacres día por medio. Noticias nos enteramos que recién eh, ahora, eh, de alguna manera, indultaron a las brujas de Salem. Eh, mujeres que, que murieron en la hoguera hace 300 años. Bueno, eso nos llevó a pensarnos un poco eh, y a pensar y a reflexionar sobre la cultura, la sociedad y la política norteamericana. Eh, para pensarlo un poquito y para historizar esta cuestión, nos acompaña el historiador especialista en la materia, Pablo Pozzi. Gracias por acompañarnos, Pablo. No, gracias por la invitación. Bien. A ver, Pablo, eh, leí un artículo tuyo que me parece que el título eh, un poco va en línea con esto, que se llama Estados Unidos, la República Teocrática, que tiene un par de años ya, pero eh, me parece que, que, que habla de esta cuestión y arranca con una cuestión que, que, que, es, que es indiscutible, ¿no? que lo, lo planteas como la apoteosis de George Washington. Contanos un poco de qué se trata eso y cómo refleja un poco ese espíritu religioso, no, teocrático. No, no, lo, lo, lo, que, lo que apunta básicamente es a señalar, ay, después te digo un par de cosas más así en general, a señalar que la imagen que se transmite de George Washington hasta el día de hoy es una imagen eh, que viene básicamente del siglo XVII y XVIII, o sea, como alguien que desciende de los cielos ungido por Dios y que esto, este designio divino se expresa a través de su inteligencia, bondad y características uniformes. En ese sentido, digamos, eh, Estados Unidos... Está lleno de una cantidad de expresiones religiosas, no solo en la vida cotidiana, al fin y al cabo casi todas las sociedades tienen expresiones religiosas en la vida cotidiana, de distintos tipos, sino además en la política y en la gestión de gobierno normalmente. Estados Unidos es el único país, perdóname, pero para redondearte la idea, donde, como cuenta Henry Kissinger en sus memorias, donde eh, el, el, el gobierno del presidente Nixon para decidir si tiraban la bomba atómica en Moscú se ponían de rodillas en el Salón Oval y rezaban para inspiración divina. Un delirio, digamos, ¿no? Una cuestión que por lo menos preocuparía a alguno de, porque tienen el botón nuclear esta gente. Sí, que la botonera esté en manos de, de, de fanáticos religiosos porque... En definitiva, cuando uno mira mucho de los símbolos eh, de la cultura norteamericana, en God We Trust, en Dios eh, confiamos, ¿no? Eh, eh, en su, su himno, digamos, ¿no? God Bless America. Eh, de hecho, lo, lo pensaba en algunas de las políticas que hoy en día eh, estamos viendo en Estados Unidos, el aborto en retroceso, una Corte Suprema que está por en cualquier momento. Totalmente eh, ilegalizada. Pero además es, es, es el único, es la única nación en el mundo donde las teorías de Darwin son ilegales en una cantidad de estados o y en otros tienen que ser enseñadas junto con el concepto bíblico del surgimiento del mundo. Es una cosa anti, absolutamente anticientífica en términos, lo, lo más notable, ¿no?, este, entonces, encontrás una cantidad de cosas. Ahora, el, el punto más allá de la curiosidad es por qué esto importa, qué tiene que ver con nada en, en, en la historia del mundo y en términos de preocupación, donde la cultura norteamericana tiende a ser una cultura preindustrial, o sea, anterior a la industria, a la ilustración, Pre anterior al racismo, claro, anterior, anterior a, al, al, al enciclopedismo, anterior a Voltaire, a Rousseau... ...a una cantidad de cuestiones donde nosotros entendemos que podemos llegar a conocer la realidad... ...y esto es lo que ha principalmente impulsado el desarrollo científico en la historia de la humanidad. Bien, en, o sea, en definitiva, ex, sí, ex, perdón. Sí, sí, sí, dale, explorar el universo implica que pensamos que lo podemos conocer... ...que no es meramente una cuestión de designio divino... Si es de signo divino, es imposible conocerlo. Sí, que de hay un método hay... científico, ¿no? Digo, para, para tomar decisiones. Exactamente. Entonces, esto es un problema serio que hay que tomar en cuenta cuando lidiamos con la política norteamericana en lo cotidiano, ¿no? O sea, además de lidiar con la cultura del norteamericano medio, donde hay una cuestión muy fuerte, donde Estados Unidos... Eh, es, se considera a sí mismo como la expresión de ese designio divino del gran hacedor ¿no? esto lo que justifica eh, que, que eh, apunten a exportar su sistema de gobierno su sistema político a través del mundo ¿no? y que, o que, digamos ¿cómo explicas las cosas que hicieron los norteamericanos en Irak y en Afganistán? que una chiquita Sí, dale. Te interrumpo, digo, porque lo que está, sobre lo que está diciendo. En varios momentos lo que escuchamos es una suerte de eh, pueblo elegido, ¿no? De, de autopercepción de pueblo elegido. No hay nada más fascista que, que ese concepto. No sé si coincidís en, en, en, en el sentido. No, absolutamente, de pero además es notable porque ellos acusan a los iraníes, a la República Islámica de Irán, ¿sí? No de, de, de ese tipo de cuestión no hacen lo mismo con Israel, que también es una república teocrática, y mucho menos se si lo consideran a sí mismo, que también tienen estas características increíblemente fuertes. A ver, todo presidente norteamericano, si un, si un, si un candidato a presidente norteamericano se declara ateo, o peor, agnóstico. No hay, no hay posibilidad, bueno. No, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Cero. Cero. Y, eh, digo, vos acá en el trabajo estás en la presidencia de George, eh, George Bush. Este, y de alguna manera citás una serie de, de frases y, y, de, y de, sí. Sí, de discursos no, públicos de Bush. Alu sí. Alucinantes, pero de, de, de cosa de locos. A ver, pero no solo de Bush, de todos ellos, donde además el principal asesor del presidente norteamericano durante muchos años, hasta que murió, fue un, un evangelista que se llamaba Billy Graham. ¿no? Estados Unidos es el único país que ha tenido tres grandes despertares, o sea, esas carpas donde escuchan voces, hablan en lenguas y comulgan con Dios, etc. Millones de gente involucrada. Eh, hay eh, docenas, por no decir cientos, de distintos tipos de cultos. Eh, el Consejo Nacional de Iglesia tiene 58 eh, denominaciones religiosas afiliadas con ellos y más de 200 vinculadas. Impresionante. Sí. Lo historizo, te invito a que lo historices vos, mejor dicho, ¿no? Digo porque hay un claro, origen incluso de, de, de, de estas comunidades, ¿no? porque además es, después hay una herencia muy fuerte de ese concepto de comunidad que tiene su origen ¿no? en, en estos emigrados eh, que en realidad eran fanáticos religiosos que los expulsaban de la Europa, o, no, o me equivoco, contanos un poco esa historia, como no, entiendo no, que ese es como un ver, germen, ¿no? A ver, sí, no, y más o menos. A ver, el, la, parte, la parte sí. Eh, los, los famosos puritanos que llegaron a América del Norte, eh, realmente eh, eran un un sector particularmente virulento del calvinismo, o sea, es, digamos, yo me río, aparecen los trotskistas de la religión, porque lo, de, de, de, los calvinistas en, en Inglaterra se dividen, un, el sector minoritario es expulsado, se va a Holanda, que se vuelve a dividir, y los, lo, el sector minoritario son los puritanos que se van este, a... a a Massachusetts, que además se vuelven a dividir y el sector minoritario, y uh, más ultra de todos, va y forma el estado de Rhode Island. Es notable esto. Ahora, no es así en otros lugares. Por ejemplo, en Virginia, que es la colonia más grande y la primera, son anglicanos y de, de fanáticos religiosos no tenían nada. No, no, el es como la iglesia... Meryl inglesa no Exacto. digo como para aclarar es la iglesia no inglesa tal Exacto. cual y no son protestantes además eh, Maryland era católica Pensilvania era cuáquera entonces qué es lo que pasa aquí pero más interesante porque los famosos padres de la patria de Estados Unidos Jorge Washington Jefferson Madison Monroe etcétera son los que se llaman eran eh, unitarios o sea no creían en Dios creían en la naturaleza y el gran hacedor se entiende lo que digo Bien, o sea, eran una especie de agnóstico en términos muy... Eran unitarios, no eran agnósticos, eran, pero tampoco eran fanáticos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a surgir en función de eh, religión en Estados Unidos? Mi sensación es que hay toda una política de dominación donde los sectores dominantes que no son demasiado religiosos, que digamos, en Estados Unidos, pero sí impulsan y fomentan la religiosidad extrema extrema en, eh, en su población. ¿no? Esto Como es una notable. suerte de, de, de moral para, de alguna manera, disciplinar, uno supondría. Totalmente, donde esto se impulsa desde, eh, por ejemplo, desde la historia en las secundarias. Por ejemplo, los libros de texto norteamericanos se llaman tienen nombres como América, la tierra de la gran promesa, ¿no? este, la tierra de la libertad, o cuentan anécdotas. El, el anécdota que a mí más me gusta es, es el del árbol de cerezos de Jorge Washington. O sea, este aquí que cuentan que, Jorge, que el, la, la casa de Jorge Washington, su papá tenía un árbol de cerezos que amaba mucho. Un día Jorge Washington, chiquito, Salió, debe tener 10 años, salió y cortó el árbol de cerezos, lo hizo uh -huh. papá. ¿Sí? Entonces el padre vuelve y dice, ¿quién cortó mi árbol de cerezos? Y Jorge Washington dice, yo no puedo mentir, he sido yo. Demostrando ya su innata característica, la honestidad, la transparencia, etc. Nadie, por supuesto, saca la lección contraria, hizo puré el árbol de cerezos innecesariamente. Claro. Pero bueno... ¿No? entonces qué es lo que muestra el árbol de cerezos el designio divino en cual Jorge Washington lo expresa por eso es padre de la patria ¿No? entonces acá hay toda una cuestión en torno a eso sí dale no digo eh, eh, esta, esta tendencia religiosa teocrática y en definitiva sí. eh, de, irracional a la hora de explicar los fenómenos no absolutamente eh, te parece vos podés hacer un análisis que de alguna manera eh, tiene un, un, un, un, un, o puede explicar algunas de las problemáticas políticas sociales actuales en Estados Unidos. Digo, tenemos matanzas en colegios eh, día por medio y la respuesta de la de la dirigencia norteamericana y evidentemente una parte importante de la población es más armas. ¿Te parece que eso se puede linkear, relacionar o es un poco descabellado, tirado de los pelos? No, no, no está, no es descabellado. Acá, acá hay dos o tres cosas, para decirlo rápida y velozmente. Un sector de la de la dirigencia norteamericana dice más armas, el otro sector, el sector más progre, digamos, eh, dice hay que prohibir la venta de armas. Esto es fascinante porque ninguno de los dos apunta al problema de fondo, digamos. O sea, hay más armas por habitantes en Canadá que en Estados Unidos y hay el 1% de, de matanzas, digamos. Mira. Este, esto no, no es así hay más muertos por este tipo de masacres en Estados Unidos que en México que está en una media de una guerra con el narcotráfico uh -huh. Entonces, la gran pregunta gran es por qué pasa esto y acá lo que nadie apunta a ver es qué es lo que ha hecho el sistema con la población norteamericana o sea los niveles de anomia los niveles de desesperanza los niveles de bronca y violencia si viste ya sea una vieja película de ¿Cómo se llama? Bueno, de, que se llama Días de Furia. Y sí, eh, Días de Furia. De, ay, sí, no me acuerdo, era el actor muy de, famoso, de, ¿no? Que de, salió a tirar tiros y a reventar gente. sí Exactamente. O, o la, la, la, la, el Días Salvajes, la, la película argentina, o sea, es una situación en la cual explotás y salís a matar al vecino. Esto en Estados Unidos no ocurría en, mil, en 1920. Ocurre realmente después de, de a partir de 1960 con la agudización de una cantidad de factores. Pobreza, desempleo, sobreexplotación, enajenación, falta de futuro, lo que se llamaría anomia social. Sí. Esto se vincula fuertemente con el auge de la religiosidad. La religiosidad norteamericana en 1930 era menor que la del día de hoy. Este, porque, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre en torno a eso? Y que cuando no tenés esperanza práctica dentro del sistema te refugias en creencias abstractas tipo Dios me va a salvar sí un tal, mucho, me, un tal decía que, que, que la religión es el opio de los pueblos no digo más o menos voy por ahí ¿eh? calmar un poco no no, lo que no hay, puede calmar hay el mucho la... de eso a ver eh, no, no es el opio en el sentido que tenés que estar drogado para hacerlo sino que es un, un se puede utilizar como niveles de control social muy fuerte en el caso norteamericano esto pasa, entonces tenés montañas de sectas que combinan niveles de violencia. A ver, Estados Unidos es un país donde en cada costa hay 15 asesinos seriales que funcionan cotidianamente, o sea, cachan dos y surgen cinco más. Esto por lo menos llama la atención, o debería llamarnos la atención. Entonces, es una sociedad fuertemente contradictoria. Estamos hablando de una sociedad donde el éxito individual lo es todo, y si no tenés éxito individual, ¿qué sos? Sos basura. ¿Sí? O sea, te, te doy un, un ejemplo puntual. Yo fui profesor en la Universidad de Ohio hace ya 20 años. Este, mis alumnos, yo les pregunté un día, estos eran, eh, la mayoría hijos de granjeros, muchos hijos de obreros. Les pregunté si cualquiera podía ser millonario en Estados Unidos. Todos me dijeron que sí, que era un problema de capacidad y de laburar duro, entonces le dije bueno, los padres de ustedes son una manga de vagos inútiles y estúpidos casi me matan me le imagino. digo, pero es, lo acaban de decir lo acaban de decir ustedes si los padres de ustedes no son millonarios y cualquiera puede serlo, no lo son porque son tarados volviendo Realmente, a, a la lógica eso... religiosa este, este pensamiento, esta lógica es propia de, del puritanismo no eh, totalmente, eh, la riqueza bueno. es una recompensa divina del comportamiento adecuado a la ¿no? Entonces, claro, a ver fíjate la diferencia cultural en torno a eso ¿no? en, en, en Estados Unidos y en la Argentina si decimos, eh, si sos rico por algo será, en la Argentina eso implica porque robaste o sea, hiciste algo no ético en Estados Unidos porque sos capaz este, y cumpliste este designio divino y mostras tu, tu, tu realidad o sea, el ejemplo ellos te hablan de Spielberg eh, ¿Y quién, quién de nosotros diría que Franco Macri es un tipo honesto y de capacidad y de inventiva? Nadie. Claro. ¿Sí? O, o cuánto otro empresario, el que te guste. Sí, Todos sí, sí. pensamos que roban. Que querramos ser como ellos y ser chorros y, afán y tener mucha plata es otra cosa. Por eso nos hace tanto Nadie ruido que, que, son, que tipos como claro. Trump puedan llegar a la presidencia, puedan llegar a tener ese nivel. de ¿no? Nuevos ricos que suponemos que tienen que haberlo hecho. Por supuesto. O uh -huh. cuando escuchamos y decimos el país de la democracia resulta que el club de millonarios más grande del mundo es el Senado norteamericano, donde casi todos son multimillonarios. Algunos son multimillonarios en cientos de millones de dólares. Uh -huh. Eso nos, nos, nos llama la atención, digamos, ¿no? como, como cuestión general. Uh -huh. Entonces, la religiosidad hace una cuestión donde se justifica toda la cosa, y explica, y esto se profundiza y se agudiza, más anomia, más niveles de religiosidad, más niveles de fanatismo, más niveles de violencia. Entonces, todo esto, tanto la religiosidad como los niveles de violencia, no apuntan a explicar el problema de fondo, el problema de fondo es que es una sociedad fallida. O sea, es, un, es una sociedad con niveles de pobreza y de miseria y de falta de futuro para una inmensa cantidad de la población. Último punto y te dejo en paz. Sí. Y porque yo hablo más de la cuenta eh, usted fue a la Universidad de Buenos Aires o va a la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires es gratis Eso es inconcebible en el caso de Estados Unidos eh, una universidad como Harvard o Columbia sale entre 50 y 60 mil dólares de matrícula al año está claro, un maestro que comienza, un docente comienza con su sueldo inicial de 25 mil dólares o sea, ningún hijo de maestro va a estas universidades que, este, una universidad pública Pública del Estado que pagamos con todos nuestros impuestos en Estados Unidos sale unos 10 mil dólares al año. ¿Está claro? hasta ahí? Esto quiere decir que la vasta mayoría de norteamericanos no pueden ir. Y si va tu hijo, quiere decir que se endeuda para el resto de la vida porque tiene que sacar un préstamo para hacer eso, que lo comienza a pagar los préstamos universitarios en cuanto consigue su primer trabajo una vez egresado. Esto te destruye, es una sociedad que no funciona. Por ende, la gente se refugia en la religiosidad o agarra su AK-47 y sale y mata a todo el mundo. En otros países no agarra el AK-47 y mata a todo el mundo. Bien. qué tal? Religión, política, sociedad, cultura. Un poco pensar la historia del presidente de Estados Unidos, eh, en este momento complejo también para Estados Unidos y para el mundo. Gracias Pablo por acompañarnos eh, en estos no, momentos. No gracias ¿sí? a ustedes. Hasta ahora ya volveremos a vernos otra vez. Seguro. Un abrazo. Gracias Pablo.